El proyecto de Chávez, desde siempre, eh, es eh, heredero del proyecto de Simón Bolívar y todos sabemos, conocemos el, lo que significó para Bolívar esa idea de, de la integración de los pueblos, que un pueblo solo no puede luchar contra los empeños hegemónicos de los imperios. Es fundamental lograr esa integración, esa unión entre nuestro, nuestros pueblos hermanos para lograr efectivamente un mundo multipolar. Podríamos decir también, sin que nosotros lo hayamos buscado directamente, gracias en esta época al liderazgo de Chávez, como fue en su momento el liderazgo de, de hombres como Simón Bolívar, pues eh, somos como los responsables de irradiar hacia nuestra América y hacia otras partes del mundo eh, eh, esa fortaleza de lucha, ese compromiso por la liberación por la justicia y la igualdad en nuestros pueblos. Ese legado de Chávez y, y, y nada ni nadie nos detendrá, pero bueno, estamos, como decimos nosotros en Venezuela, ojo pelado, o sea, muy alertas porque el, el enemigo sigue sigue actuando y va, va a continuar intentando frenar nuestra revolución, igual que los intentos que, que se hagan, y que se están haciendo, de hecho, en otras partes de nuestro continente. Y por eso, y, eh, imperativo, sumamente necesario, y sería mi mensaje, mi mensaje para la juventud y para todos los revolucionarios, las revolucionarias de todo nuestro continente, mucha unidad. Mientras más unidos estemos, más difícil será para el enemigo lograr su objetivo. Entonces, era, ese era y será siempre Hugo Chávez, un hombre... Bueno, igual que siempre, nunca cambió, como, como debe ser todo líder, muy humilde. Eh, nunca nos olvidamos de nuestras raíces, de dónde salimos, de allá de nuestro de nuestro pueblo, del municipio de Alberto Orbelo, Torrealba, de, del estado Barinas, de Sabaneta. Eh, siempre mantuvimos el contacto, y él siempre contacto con, con la tierra, con, con los familiares que están en, aún en, en el pueblo, con los amigos de la infancia. Entonces, ese hombre cariñoso, eh, amoroso, solidario, detallista, pendiente de, de, de, de todas las situaciones, de cualquiera que fuese y también hay que, hay que mencionarlo y reconocerlo porque yo particularmente pienso que es una característica importante de, de todo líder muy exigente, muy exigente con él mismo y con los demás ahora es parte de esa responsabilidad nuestra, es parte del legado de Chávez o de la defensa del legado de Chávez, lograr definitivamente la unidad sólida férrea entre todas nuestras naciones.